El artista es un joven que ha acaparado toda la atención de todo el mundo, adultos, jóvenes, niños, los abuelos. Él es Emilio de H, ¿verdad? Emilio de H. Emilio de H, bienvenido, Emilio. Emilio. Gracias, gracias por la invitación. Estamos a estamos aquí. Me encanta tío, venir tío, aquí. Tío, Yo tío, soy tío, Natal tío. de San Francisco y tú sabes, siempre estamos aquí. Tú sabes que Emilio de H fue el creador del Drill Bachata y, y crearon un tema épico donde se montó una personalidad de aquí de San Francisco que es muy difícil que se monte en un tema no, la verdad, y el eh. hombre logró eso dice ahí no, que fue una eso, chepa pero es una bendición no es una, <ríe> bueno, una bendición eh, estamos hablando de, de, de del ícono aquí de San Francisco de Miguel Valerio Don Miguelo que ese sí, tema sí, el, muy, muy sonado Emilio de H y Miguelo y eh, John Scott los tigres míos totado que ya están 56, claros. Los claro, eh, son totado, totado, No, no, tostados 56, ¿sí? porque sabe que, que cuando empezamos esa vuelta, ellos tenían una página llamada tostados 56. Ah, claro. ah por y, Mire, Emilio, ¿cómo surge? Eh, primeramente, dame la historia. Yo te, le hemos hablado de eso. probable la historia a la gente de los sosorosos, ¿cómo surge el tema fuego? Porque es un tema tuyo original, donde entonces se involucra a Don Miguel y los muchachos de los totados que no están hablando. <risa> <no, risa> míos <mi auto> personales. <risa> Dime. No, eso es simple, estábamos trabajando mientras todo el mundo estaba vacacionando en su Semana Santa, yo estaba en el estudio trabajando con Gerald G. Estábamos trabajando un tema que se llamaba como bachata, pero le cambiamos el nombre, porque a Miguel lo, le escuchó la pista, le gustó, y toda la vuelta, entonces Miguel lo tiró ayer, le dijo yo, yo quiero montarme en esa pista, vamos a trabajar, entonces yo le dije, cójalo como que es suyo y haga lo que usted quiera, y nosotros le caemos atrás y Fluimos y ahí estamos Oiga, porque la idea era tuya. La, la tuya idea es la de... sí, original, la primera sí, sí, pero después la cambiamos modificó, y la pusimos a Lentino. de a, a la mano, porque sí, no nos no, no, a él, no se a se su idea. A lo que diga. A lo que él diga, claro, es diga. diga. Pero era, tú. No, porque él no es. Lo, prácticamente no es lo que él diga, sino porque al final. Mi no, parte quedó igual. No, no, no. ¿Sabes lo, lo que me refiero a eso? Que es un tipo de experiencia, que el productor sí. también. Tú sabes, le das su toquecito a la, a la música. Sí, exacto, no, porque que hay que llevarse de la experiencia, porque también no es lo que uno diga siempre pero que mayormente uno tiene que llevarse de la experiencia y el que sabe él en ese caso son, nosotros dijimos le vamos a caer atrás y vamos a fluir con usted fluimos y se dio y tenemos más de 200 mil views orgánicos sin ponerle esteroides ni esa promoción de esa de Youtube que hacen los artistas de aquí ni nada de eso, tú sabes <risa> los artistas de aquí no, no, pero, pero eso no es nada eso no, no, no, no, no le di, la, la promoción que hace porque hay una promoción diferente a lo que hacen los artistas de aquí claro, claro, no, pero ese tema para los mí de aquí. para mí ese tema, aparte de que usted lo usted hicieron orgánico que ha corrido sí. orgánico yo creo que deb debieran ponerle más asunto ustedes mismos, lo los que salen ahí, ¿tú ves? No, porque, porque el, el tema, tema el se tema trabajó. Que... Lo que pasa es que tú no puedes forzar el mingo, eso se deja así, porque el tema no se está trabajando y sigue corriendo solo. Sí, pero óyeme, eh, eh, la forma del drill, ¿tú entiendes? Que no, yo no lo había escuchado, lo muchachos de aquí, y me excusan porque pasamos eso un poco los líos, yo escuché esa bacha, eh, bachateo, en, en ese coro o Emilio sea, de H, Yera es la realidad por pues, si yo no lo escuchó en otro lado no puede decir no fulano lo hizo primero ¿no entiendes? después fue que salió Martín Lora con una vaina pero ya lo diste de estado primero ¿quién es? Martín Lora salió por ahí con una guayada una vaina Martín, pero no sabes no estamos tam, no en gente estamos <risa> aquí 056 estamos aquí no estamos no sé no. no eh, en gente ¿Estamos en gente? hombre no si menciona un político aquí tiene que pagar <risa> no, no no no ah ok no, eh, Emilio ¿Tú eres de aquí, nativo de San Francisco? Sí, sí, yo nací aquí, par de calles de aquí, en el, en el Nacional, tranquilo. No, ¿ya de qué sector es? Eh? <risa> Yo soy de la salida de la capital, yo vivo en… por ahí, uh, no, o sea, doblando, doblando, por ahí. <risa> lo importante es que de aquí se está colando con los muchachos del guero, los muchachos del barrio, que siempre sí, están sí, aquí. No, porque yo soy del guero, lo que pasa es que yo no, el guero mío no es de aquí, el, el guero mío es de fuera, pero estamos aquí, estamos en el guero, claro. esa pinta no dejan entrar para el guero. Está. <risa> <risa> están trabajando, sí, sí, están trabajando. Sí. Proyecto Futuro, de Emilio de H. Estamos trabajando para la cosita ahí, eh, para la vainita vienen pues, un cappuccino. Eh, un Roche RD, Sí, sí, porque Capuchino, Capuchino como esa rama de ese, re de ese remeneo que no, tú hiciste. Es pana, eh. yo tengo no, ¿sí? Capuchino ¿sí? es mío. Capuchino sí, de es mío, de consejos que me han funcionado y se le agradece mucho tú también. sabes quién es pana de Acerrulay, que el día que yo fui a entrevistar a Acerrulay estaban ellos haciendo coro sí. Oh, sí. Ah, con Acer <risa> también se me estaba olvidando. Un par de <risa> cositas Capuchino es un chacho humilde que siempre está activo. Sí, sí, aquí. no está activo. Nos mantenemos en chateo, en cura y vaina. Y tú Entonces sabes. tú vas a seguir la línea del drill. Vamos a trabajar el drill, normal, seguimos el drill porque no está funcionando, pero también vamos a implementar lo que es otro estilo de trap, porque el trap tiene un par de ramas diferentes, al igual que rap, al igual que reggaetón, que tiene una ramas que vienen siendo el dembow, pero ya el dembow el dominicano lo puso como más de nosotros. Una marca. Y un sao que una vaina, mmm, como que si no es nosotros, no, no es eso. No es eso. No, está bien, que, que el sí, sí. Camila, eh, con tus nervios tú puedes hacer cualquier pregunta. <risa> Voy bien otra vez, Dios mío. Claro, no, es que ellos me te la nerviosa. tiran ahí todita. Mira, Emilio, aquí pues nos ven personas obviamente de distintas edades. Uh -huh. Dos cosas. Uno, ¿quién es Emilio de H? Para que la persona te conozca un poquito más. Y también, ¿qué diferencia Emilio de H de los demás en el ámbito del género urbano? Bueno, lo que diferencia a Emilio D. H de los demás es el nombre, Emilio de H que ellos no lo tienen, eso es una parte. Y mi apellido artístico, que es DH, que significa Dominican Hustler en español, joseador dominicano, Que entonces yo me considero que yo me diferencio de ellos simplemente con la forma de yo josear el trabajo y el empeño que yo le pongo a las cosas que yo hago y por eso salimos con esa calidad. Y esa imagen impecable que tenemos, 4K, en vez de salir HD. En vez de salir HD. Tú tuviste unos uno problemitas con los muchachos de, que son de aquí, pero están radicados allá en el norte. Cuando salió la vaina del drill con bachata, ¿de quién lo hizo primero? No sé si tú te enteraste en el top flow de eso. De que había una pequeña de De que nosotros somos los... Nosotros somos de que lo... lo, lo ¿Cómo era? Sí, la vaina pero, del drill. Yo le escuché primero a él. Pero ¿quiénes fueron? Lo te estoy ella? diciendo que salen, salen, salen, salieron más gente relucida, que ellos eran los que posicionaron el trilo, que lo, tra lo trajeron por primera vez a República Dominicana. Él sabe. Yo no sé decirte él. porque puede ser que ellos, ellos hayan tenido problemas conmigo, pero yo con ellos no, porque simplemente no ando no, mirando para, lo para los lados. Yo estoy enfocado <ríe> en lo mío, mi vaina. No, puede ser uh. también, Emilio, puede ser de que ellos lo hayan tirado primero, pero no con el éxito que tú has tenido. No, no. El viene, claro, es que, claro, como no te digo, al tiempo que yo saco mi música, mi trabajo es bien pensado, bien trabajado, eh, no, nada es que a lo loco, bien meticuloso, todo yo lo hago bien. So, cuando este disco vino a salir, teníamos más de seis meses que estaba trabajando ese disco. Ya, que, claro, que es un producto que están tirando, que no es a lo loco. Porque oye. eso es como ah, que tú, tú vayas a mí, tirar una, una marca de salame, un ejemplo para ponerlo fácil, una marca de salami, tú no vas a venir y que tú vas a hacer un salami, lo vas a envolver en su baño de salami, lo vas a tirar para el mercado, eso no es así. Tú tienes que hacer una campaña publicitaria, tienes que buscarle una imagen al logo del salami y todo, eso no es lo loco. Claro, no, claro. no, no bien pensado, tiene que empezar así como el muchacho. Claro, tira tú, tú ves que tú tuyo, no va a entrar? Ya se mío, todavía. el mío, porque tú, él quiere ponerme. Porque, no, yo, que tú. Esa va lo que, que te está, digo, te lo está diciendo. ¿Quién está diciendo? cree que uno está todavía como que, una no, persona? No, no, no. no lo sé. que se quilla, porque uno hace un comentario aconsejando <ríe> <ríe> los manitos, tú ves. Y se quilla. no. Se quédate con otro. No, porque a mí no me importa <ríe> que coja el consejo el que lo quiere, el que no lo quiere, el que no quiera porque que no lo coja, porque, porque, tú, porque tú, no tu, tu límite va a ser el, pro el propósito que tú te ponga, a donde tú quieres llegar. Eso tú tienes que hacer lo mejor de ti para tú llegar lo más lejos posible si no llega mira eh, tú sabes que ya se abrieron las discotecas y ese tipo de cosas tanto aquí como allá en el norte tú sí. estás tocando party ya jefe eh, aquí no ahora mismo no pero ya allá hay un par de party un par de vainitas que allá que uno se acerca y se pone vainita muñeca tú sabes se, se recoge de toda la vaina que se eh. compra un par de cadenas más de las que tú tienes puede ser no sé lado. El, el motor mío se arregla con una, con una cadena de esas de las que él tiene no. señores no. eh, Emilio las redes sociales eh, me pueden seguir en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, como Emilio EmilioDH56. Los lo números de contacto, un party privado por ahí. Le manda, ya man, no sí. lo manda, ya la va. Eso por ahí, <risa> tranquilo, que no estamos haciendo party, venimos en vaina bacanería por un par de días. No vamos para atrás porque tengo compromiso allá, tengo como ocho parties allá. Ya, no. Tengo, me voy en fecha de esta semana. No se puede decir, tú sabes, me voy. Ya, entonces tienen que esperar los empresarios que quieran. No lo va en para diciembre hacer. por ahí. En, no, diciembre, en diciembre, tienen que esperar en diciembre para contratar el hombre. Ya ustedes saben, Milo, muchas gracias. Estamos gracias, gracias por aquí. La invitación. Y este programa siempre viene la puerta a los talentos.